¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos acá un Samsung A520F. Este es un Samsung A5 2017. La cual les vamos a enseñar a eliminar la cuenta de FRP. Es decir, la cuenta de Google. Lo primero que vamos a hacer es conectarse a una red Wi-Fi que tengamos para poder realizar el proceso. una vez que estemos conectados a una red wifi como otro paso vas a tener un sim bloqueado por pin para poder así hacer el proceso primero antes de eso vamos a hacer lo siguiente vamos a ubicarnos acá donde dice iniciar y vamos a colocar el chip en, esta, en, esta, en este caso vamos a colocarlo rápidamente vamos a sacarlo y vamos a bloquear ya a ver si entonces nos ha llevado, no nos ha llevado. Entonces vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a poner, vamos a sacar y vamos a bloquear al mismo tiempo. Ahora desbloqueamos y como tú puedes ver, ya se nos ha bloqueado el dispositivo. Ahora yo voy a retirar el chip y haré lo siguiente: vamos a deslizar en la parte de acá. Entonces, una vez que estemos en la parte de acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar Tollback, perdón, vamos a ver donde dice en la campanita. Y en este caso no, no se nos lleva a ajuste de notificación. Vamos a activar todo presionando el botón de Home tres veces seguidas. Entonces ya se nos dice que todo se ha activado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente: vamos a seleccionar, como está ya con Tolva, vamos a seleccionar en la parte de arriba Bluetooth. entonces voy a activarlo nuevamente Ahora vamos a dar en la campanita voy a activar tollback voy a dar ajuste de notificación no se nos hace caso vamos a en la parte de arriba y voy bueno, ya entonces una vez que estamos ahí vamos a dar donde dice bluetooth doble clic. y en este caso se nos va a abrir una pestaña o algo así entonces qué vamos a hacer acá, vamos a esperar un momento que se nos aparezca unos dispositivos para podernos conectar, en este caso ya se nos ha toda esa pestaña donde hay un dispositivo, pero yo no me voy a conectar solamente que voy a dar donde dice comuníquese con nosotros, pero antes de eso voy a desactivar ya tal, voy a dar acá donde dice comunicarse con nosotros, voy a dar en siguiente, ahora vamos a dar en aceptar y nos vamos acá donde dice aceptamos términos y lo vamos a dar en iniciar entonces como tú puedes ver acá se nos pide actualizar esta esta es una tienda que tiene teléfono Samsung, vamos a dar en actualizar aceptar vamos a esperar entonces que se actualice Vamos a esperar entonces que se actualice Galaxy Store para poder así eliminar la cuenta de Google de este Samsung A520F. Este es un Samsung A5 2017. Como les estaba diciendo, vamos a esperar. Entonces, un momento más, vamos a esperar. Y esto un poco tarda, pero este proceso sí nos va a servir. Entonces, una vez que ya estamos ahí, nuevamente nos lleva a esa pantalla, vamos a dar acá en esta opción. Vamos a dar en siguiente. Aceptar y vamos a esperar que se nos cargue nuevamente, pero en este caso ya no vamos a dar a actualizar, sino que nos va a llevar a Galaxy story que es la Play Store de Samsung. Vamos a buscar en la parte de arriba la siguiente aplicación, que es Samsung Samsung Internet internet bros en la parte de abajo lo tenemos lo buscamos esa aplicación entonces ahí lo tenemos entonces acá vamos a dar clic en la aplicación vamos a esperar un momento y en este caso te pide actualizar también vas a dar en actualizar y vas a esperar que la aplicación se actualice entonces yo voy a pasar el video hasta que se actualice la aplicación Entonces vamos a esperar que se instale. Y en cuanto ya se instale, vamos a esperar para, que, para poder abrirlo. Ahora lo que vamos a hacer lo vamos a dar en abrir. Ya en este caso se nos va a redirigir a Samsung. Vamos a dar en continuar. Y estamos automáticamente en Google. Como ustedes pueden ver, ahora lo que vamos a hacer es descargar la siguiente aplicación que es el Kiku Shoot Maker. vamos a descargar entonces Kuchus Maker no se nos ha encontrado vamos a buscarlo nuevamente y ahora vamos a descargar de la primera opción última versión descargar vamos a ver, descargar vamos a ver, descargar rápidamente en la parte de abajo lo vamos a dar en abrir en cuanto ya se haya descargado vamos a ver, abrir archivo y vamos a activar esta opción para que si sí nos pueda instalar la aplicación vamos a dar en instalar y vamos a esperar para que se termine la instalación y lo vamos a abrir una vez que estamos acá vamos a buscar lo siguiente inicio inicio Samsung experience, acá lo tenemos inicio Samsung experience, vamos a dar clic en esta opción y lo vamos a dar en la segunda y lo vamos a dar en prueba ya estamos en la pantalla principal del dispositivo ahora lo que vamos a hacer es descargar otra aplicación de Google Chrome o de su navegador como ustedes deseen no gracias, voy a descargar que es remote gcm Edge vamos a buscar remote de la primera opción y voy a descargar entonces cierro esto de acá damos en download cerramos este anuncio Vamos a ver dónde está, continuar, permitir, descargar. Estos tres puntos si vemos si es que está descargando su remote. Vamos a esperar un momento entonces para que se termine el proceso de descarga. Una vez que ya se descargado vamos a instalarlo. Activamos origen desconocido de Chrome. Y vamos a dar en instalar. Entonces una vez que ya se instalado vamos a dar en finalizado, no vamos a abrir. Y saldremos hacia atrás iremos al inicio del teléfono vamos acá a la opción de ajustes vamos donde dice datos biométricos y seguridad deslizamos en la parte de arriba abajo y donde dice una opción otros ajustes y lo vamos a dar en a, aplicación de administración de dispositivo, desactivaremos esta opción vamos a atrás nuevamente ajustes nos vamos donde dice aplicaciones los tres puntos mostrar aplicaciones del sistema y buscamos servicios de Google Play para deshabilitar vamos a buscar entonces Google Play Service también, que es lo mismo vamos a buscarlo donde a buscarlo a ver servicios de google play acá lo tenemos vamos a desactivar una vez que hayan desactivado vamos a ir acá en la misma pantalla de ajustes ingresar nodo y cuentas vamos en cuentas añadir cuenta y lo vamos a poner de google vamos a esperar a que nos cargue el navegador para ingresar nuestra cuenta Uy, está bien, está bien, está bien. vamos a colocar nuestra contraseña ahí se nos ha pasado entonces vamos a dar en aceptar nos dice que el remoto se ha detenido ahora no hay que olvidarnos de nuevamente ir a ajustes y act activar lo que hemos desactivado en este caso datos biométricos vamos a activar la opción de seguridad de dispositivo activamos retrocedemos hacia atrás nos vamos a nos aplicaciones nos damos en los tres puntos de arriba donde dice mostrar aplicaciones del sistema acá en la parte de abajo dice todas las aplicaciones damos ahí en esa opción y tomamos todas las desactivadas no va a aparecer tres pero vamos a activar solamente servicios de Google Play que lo hemos desactivado activar y ya está todo listo, eliminado la cuenta ahora solo vamos a reiniciar el teléfono ya eso sería todo el proceso nos vemos en un próximo video ya los pasos que vienen son simples de saltar la cuenta y todo eso Ahora vamos a dar en siguiente, no nos importa que diga eso, vamos a dar en siguiente, vamos a dar leído todo, vamos a esperar un momento, y en este caso ya se nos está ingresado en la cuenta, solamente que va a tardar unos cuantos minutos, hay que tener paciencia, dice cuenta agregada, siguiente, vamos a dar en no restablecer, esperamos un momento más, no gracias, omitir. Y aceptamos términos de Google, de Google, un momento más, damos en omitir, y está todo listo nuestro teléfono para su uso, ahora solamente van a desinstalar las aplicaciones que hemos instalado, y nada más si quedaría todo listo, porque si no instalan, ustedes se dan cuenta arriba, está haciendo un conflicto, entonces van a desinstalar la aplicación que hemos instalado. Desinstalar el Maker, si no nos aparece por acá remote nos vamos hacia ajustes, vamos a aplicaciones, y esperamos entonces, lo buscamos por el fondo de estar remote, acá lo tenemos, y lo vamos a desinstalar, desactivar y desinstalar, ya se nos va a borrar esos avisos que nos salen en la parte de arriba de alerta, y eso sería todo, nos vemos en un próximo video.